El taller me pareció eh, maravilloso, una instancia de autoconocimiento, de encontrar nuevas técnicas, encontrar nuevos caminos para poder desarrollar la expresión, muy intenso. Tuvimos una jornada ayer agotadora, creí que hoy día no iba a poder moverme y no, hoy día empezamos con una jornada distinta que nos invitó a soñar y a imaginar. Eh, me pareció interesante, lo encontré dentro del punto de, de vista de la danza contemporánea, que es la que más se practica dentro de la escuela moderna, dentro de la técnica eh, valiosa en, en, en el cómo se entregaba los conocimientos más que nada, era la aproximación, el enfoque que le daba el, el, al, al taller era distinto y era... Eh, muy extrapolable a otros tipos de técnicas también. Entonces, dentro de eso lo encontré muy provechoso. Eh, fue una experiencia muy distinta. Eh, poder vivenciar todo como desde como el habitar, que era lo que, lo que habían dicho, y, y como desde el centro del cuerpo, como todo desde ahí sale. Y, y eso, quiero solamente agradecer, porque toda la experiencia en general todo lo que lo que tuvimos eh, que, que pasar, todo ese entrenamiento en el fondo, tenía todo un sentido y estuvo todo muy bien ligado para llegar al, al producto final, si es que se puede decir de esa forma. Um, este taller fue muy importante para mí porque yo comprendí que realmente la danza no es solo la técnica, la danza es, es una inteligencia corporal que estamos investigando y tiene mucho a ver con, con un cuerpo holístico que es un cuerpo que es mente, espíritu, físico, emociones, pensamiento, intelecto, es todo. Y este taller yo pude conectar este todo, este cuerpo todo, a través de ejercicios. Entonces tuve también muchas herramientas para, para cómo yo puedo en mi pesquisa individual uh, investigar este, esta calidad, esta cualidad de cuerpo de movimiento.